momento de ir a la comunicación telefónica porque ya también está la próxima entrevista por salir ya está conectado Alberto Levos, padre de Paulina también es otro de los temas que hoy tempranito hablábamos con Álvaro Mejuto uh -huh. porque tiene que ver con uno de los casos más resonantes de, de la provincia tiene que ver con un, un femicidio algo que pasó, algo que sigue impune hay un apoyo de la comunidad eh, en su totalidad sí. para que haya justicia y, y justamente para poder tener más detalles, para recordar el caso y que se siga hablando, es que vamos a darle la bienvenida a Alberto Levos. Alberto, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buenos días a todos, a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia y, bueno, estoy todavía conmovido por esa gran demostración de cariño, de afecto, de acompañamiento, de apoyo y solidaridad de tantas personas de acá de Tucumán, especialmente los integrantes de las familias de víctimas, de ustedes los periodistas que siempre están eh, tan serviciales y, y mostrando esta, esta situación tan horrible porque hay que mostrarla para que se sepa lo que ocurra y bueno son días de emociones muy cruzadas de sentimientos encontrados porque, por estas condenas que padecemos los familiares de víctimas de impunidad, que es una condena a ausencias perpetuas, a sufrimientos perpetuos, a luchas perpetuas. Es realmente... uno va encontrando el, el apoyo en, en otros sectores, pero esto de, de hablar de, de la condena termina siendo para la familia y no para los culpables. Exactamente, porque hay todo un sistema, lamentablemente, en esta provincia, en este país, un sistema que está orientado a proteger a delincuentes, como está demostrada en esta causa del de homicidio impuro de Paulina y de tantas otras causas. La verdad que parte el corazón escuchar eh, lo que cuentan las familias de las víctimas, una palabra que se repite dolorosamente que es mendigar justicia. Antes parece que ciudadanos de un, de un país democrático teníamos que estar este, reiterando este, estas manifestaciones de mendigar justicia, es decir, un sistema que transforma a la comunidad en, en mendigos, donde tenemos una fiscalía penal eh, rodeada de vallas, donde no se puede entrar eh, funcionarios, que al jurado cumplir hacer cumplir la ley y que tienen como misión específica representar al pueblo la persecución de los delitos se dedican a proteger a los delincuentes como en el caso del de homicidio de Paulina donde hace cuatro años ya han pasado de una sentencia que ordena una investigación penal a José Alperovich y a 40 personas más por diferentes delitos entre ellos descubrimientos agravado, causas que no han avanzado absolutamente nada en un método de impunidad absoluta, porque quienes tienen la obligación de investigar no lo hacen y no reciben ninguna sanción. El Ministerio Público Fiscal, a cargo de, de, del doctor Raimundo Jiménez, el fiscal que tiene a su cargo la causa, Mariano Fernández, hace cuatro años, que no son investigaciones tan complejas, son pruebas que, contundentes de delitos cometidos en el marco de un homicidio, Testimonio falso en un juicio oral, han salido esposados, todos han visto cómo han salido esposados altos funcionarios policiales por mentir en plena sala del juicio y sin embargo las causas no han avanzado absolutamente nada y la, y la pregunta es por qué no han avanzado las causas, ¿qué les impide? Bueno la única la única explicación es que no quieren que avance, no quieren que se diga la verdad, quieren seguir protegiendo a los asesinos de Paulina y quieren que siga habiendo impunidad, no hay otra explicación. Eh, pasaron ya tantos años, la lucha sigue siendo la misma, es más, creo que va creciendo la, la intensidad de la lucha, ¿no? ¿Y eh, ¿qué, qué sensación, bueno, ya más o menos contás todo lo que, lo que te toca atravesar, pero sentís que en algún momento va a haber justicia para Paulina? Bueno, yo tengo la convicción de que la verdad y la justicia inexorablemente prevalecen porque no hay que dejar de, de luchar uh -huh. y hay que mostrar estas situaciones que como le digo a mí siempre me dicen qué suerte que vos de salir en los medios miren esa suerte el tema es que estos hechos tan graves uh -huh. eh, conllevan que se repitan en otras situaciones entonces es una degradación terrible que es inaceptable, como decía, en un estado de derecho donde se tiene que garantizar la vida, se tiene que garantizar el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la verdad, que son derechos humanos básicos y que se están violentando, porque no hay una respuesta adecuada por parte de los tres poderes del Estado. Acá hay una comisión de juicios Políticos, en la legislatura que tiene que estar observando la conducta de, de los funcionarios judiciales y que tienen que actuar en consecuencia ¿Acaso no ve lo que ha pasado con Albaja, Que no tienen que luchar 14 años para que este hombre pueda ser condenado, y recién ha quedado a poner a firme, y no va a ir a la cárcel Y eso es inaceptable Y yo les reitero Acá hay, un, hay una sentencia judicial que hay que cumplirla Una sentencia que han dictado tres jueces El doctor Ibáñez El doctor Marcorito, el doctor eh, Caramuti han señalado Han ordenado investigar y no se ha investigado absolutamente nada entonces esto responde a un plan deliberado de proteger asesinos, no hay la menor duda Alberto, con respecto al, al caso puntual para recordarlo, para que la gente lo tenga en mente ¿qué pasó hace 17 años? Mi hija como millones de jóvenes de este país, de este mundo era una brillante estudiante, una mamá que, ...que había rendido una materia el 25 de febrero, habían aprobado... ...estudiaba comunicación social, ella soñaba con ser periodista... ...y, y, y decidieron compartir con, con los compañeros, salir a festejar... ...porque iban bien en su carrera... ...y, y desapareció el 26 de febrero... Y, ...y estuvo desaparecida hasta el 11 de marzo... ...que fue encontrada por unos vecinos de la zona de Tapia... Y primero decía la policía, los funcionarios policiales, Comisario García, Dilela, Sánchez, que era jefe de policía, Dilela, Secretario de Seguridad, Barrera, que era su jefe de policía, decían que lo habían encontrado ellos, y eran mentiras. Y ahí quedó en evidencia todas las maniobras de encubrimiento, y desde entonces, después de una ardua, ardua lucha logramos este, que se haga juicio oral y se condena a todos los delincuentes por los delitos de encubrimiento, de, de proteger, como le digo los asesinos de Paulina. Y cada vez que se hizo un juicio oral, eso dio este, una respuesta para poder seguir investigando, se han abierto nuevas eh, nuevas pruebas y han derivado nuevos juicios, y eso es lo que queremos nosotros, que se haga hagan juicio orales a todos estos testigos falsos, estoy seguro que saben la verdad. Y en los juicios orales se puede dilucidar esta situación. Pero bueno, quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la investigación, de elevar las causas a juicio eh, el Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor mundo Jiménez y del Dr. Mariano Fernández, no están haciendo lo que tienen que hacer. No lo hacen. Y ponen excusas triviales, que no tienen tiempo, que esto es inaceptable. Entonces... Acá lo que hay que poner en evidencia esta situación y nosotros estamos preparando todas las denuncias que correspondan porque esta gente tiene que pagar las consecuencias de su inoperancia, de sus eh, de omisiones, de su falta de, de, de voluntad para, para investigar, que están obligados por ley y es el cargo que ocupan y es lo que el jurado hace. La Plaza Independencia va a ser el lugar eh, donde van a llevarse adelante este este encuentro como bueno, ya lo has, siempre, hecho, lo has hecho siempre siempre siempre, siempre nos reunimos como una forma de visibilizar esta situación que se sepa y que pedimos a las autoridades que actúen en consecuencia Acá hay organismos de derechos humanos que que, que, que dependen del Estado hay este como le decía eh, integrantes de la legislatura, poder ejecutivo, tienen que tomar cartas en el asunto, hay una Secretaría de Derecho humanos y no hacen absolutamente nada, la verdad es que es horroroso lo que pasa. Alberto, nosotros desde acá hoy hacíamos mención temprano cuando hablábamos con Álvaro, también otro compañero que, que hizo el seguimiento de, del caso y lo sigue haciendo, la importancia de que se siga hablando, la importancia de seguir... Eh, pidiendo justicia, acoplándonos a la familia y aportando nuestro granito de arena en la difusión de todo lo que necesiten para para dar a conocer, ya sea en un aniversario, en algún momento del año particular, en el momento que lo necesiten, que sepan que también cuentan con nuestro acompañamiento, tanto vos como la red que se fue armando, sí. porque se fueron entendiendo y encontraron a alguien que lamentablemente tiene el mismo dolor, es muy muy triste. Sí, es muy importante lo que acabo de expresar muy valioso para nosotros formar esta alianza eh, virtuosa que con ustedes, que verifican su profesión, que queremos que se visibilice y se muestre para que se actúe en consecuencia. Yo la verdad les agradezco infinitamente, agradezco al presidente que siempre abrió los micrófonos para mostrar estas situaciones y quedo a total disposición saludando a los autores de la audiencia con un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan una linda jornada. Abrazo Alberto y justicia Gracias. para Paulina.